¿Cuál es la mejor cita que has tenido? ¿Le Para has musicar. roto el corazón a una persona? ¡Era moco! ¡Ay, <risa> oh, no, güey! <voy> ¡Vas <risa> de adentro! ¡Ay, no, de verdad! ¡Hola, qué tal, ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hasta el día de hoy! Pues Vamos a hacer un reto, unos juegos, ya teníamos muchos sin hacer eso días, ¿Verdad? como <risa> unos días No, Uno, crees, no meses sí, casi, ya, ya semanas como, <risa> Parece que desde que vino la última vez Nano, Ajá, exacto. hicimos retos ¿eh? Sí, estuvo divertido, para que vayan a verlo Ahí les vamos a dejar un video que estuvo chido Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy, Mario, vamos a jugar Jenga Pero obviamente, como nos gusta hacerlo un poco más entretenido No solamente jugar Jenga Vamos a poner retos y preguntas Ahí eh, ya depende de lo que tú decidas Ajá, Exacto sí, Primero, antes hay que decirles qué retos tenemos, Mario Obviamente los retos se van a elegir con una ruleta que yo tengo, que ahí les voy a poner de todos modos. Okay. Y tenemos de castigo, bueno, de reto no es castigo. Sí, pues, pues viene siendo castigo también. los reto siempre son castigos. El ajo, los toques, las pinzas y, ¿y? los huevos. Están okay, los <risa> huevos. Mario, los dos huevos que tenemos Si, sí, estos son dos huevos, porque no tenemos más Exacto No, pero en el refri no están mal pensado. Y pues Mario, el famosísimo Jenga Que yo pienso que muchos de ustedes ya lo han de haber jugado Y sí, pues vamos a empezar, Paul Vamos, vamos a, a darle empezar. Pero como siempre lo definimos, ¿Quién va a comenzar con qué? Diles piedra, piedra, papel qué? o tijera, vamos a darle Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera uh. Ay, no. No perdí sí. tú primero sacas, Mario, para yo que saco? tú me hagas la pregunta okay, o sacar. me pongas el reto. Y ¿Sí puedo tú empezar puedes? de aquí, ¿no? ¿De no aquí? lo sé. No lo sé. El chiste es de que la saques. Sí. Lo que sí sabía que la parte de acá hasta arriba, no. Pero ver, de ahí abajo, ahora, ahora sí. No lo sé. Ahora sí. ¿Quieres pregunta o reto? Uh, vamos por la pregunta, Mario. ¿Cuál es tu mayor fantasía? Uh, uh, o sea, puede ser, no, cochambrosa, puede ser de lo que sea o cochambrosa, Mario, para los cochambrosos. Está o sea, muy, está muy elevado o sea, de Ah, no, ¿no? entonces no. Que pues la gente de aquí no sabemos si les guste. No, entonces, <risa> subirme a una, una montaña rusa. Es una fantasía para ti, eso Paul. Así está quien, bien. Pues cada quien tiene <risa> su fantasía. Pues es que nunca me he subido. <risa> yo pensé que iba a ser algo más interesante. tu turno. ¡Ah, Paul! ahí Se va a caer. Ahí nivelado. ¿Qué eliges? Pregunta o castigo. Que es reto, Mario. Ay, yo prefiero ahorita un castigo. No, mejor no. No. Ah. Decide bien Mario a ver. Dame una pregunta ¿Le has roto el corazón a una persona? La verdad no sé Yo pienso que me acuerdo que sí ah. Te había regalado ¿no? no, este Yo me acuerdo que sí había una niña en la secundaria Que estaba, ¿cómo puedo decir? Aferrada conmigo Ajá, Pero a mí ¿sí? no me gustaba Porque el, no me llamaba alcanzable. Pero sí hubo una Yo me acuerdo, fue en la secundaria Entonces sí le rompiste el corazón a alguien, Mario Pues, lamentablemente sí ¡Ah! Te habla de galas, de de novelas. Pero ella me seguía y me seguía. A mí no me gustaba, sinceramente. Eso es normal. Entonces, sí, definitivamente sí, sí, Mario le rompió el corazón. el corazón a una niña. A otro, dale, dale, dale, otra carota. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Está difícil, ¿eh? Listo, ya pudiste, ya ves. ¡Ah! Tú puedes. Sí, ¿Qué eliges? ¿Pregunta o reto? Ahora por un reto. Aquí está la ruleta. Una, Uno, dos, tres, dale. A ver, a ver. <risa> no, no, dale, toque, no, dale, toque. dale, dale, dale, dale, Tú dale, hasta donde yo aguante. Ah, no, no. <risa> dale, no, cuatro. Ay, dale cuatro. Dale Ahí está. ¿Cuánto? Ay, güey. Cinco. cinco. No, no, Ahí está, ya. No. Ya cumplido ese reto. Felicidades, Ah Despacio, <risa> no, no, no, no, no, despacio No, no se cae, no se cae <risa> Listo, a ver, ok Medio, para que no se te dificulte ah. uh. Uh. Voy a elegir reto, Paul Ok, Mario, <risa> toca Una, dos, tres Vamos a darle, a ver qué toca, a ver uh. <risa> ¡No! Chanza, a la mitad y mantenerlo 15 segundos mordiendo. No, es más difícil. <risa> no, a que te lo tragues. Mejor muérelo. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14. 15, 10. la puse fácil. Oh, huele bien feo. Te la puse fácil porque el reto era comérselo, Mario. Pero también las reglas porque ah. sé que eres asqueroso. Paúl, uh, ¿me das un beso? No, mácaras, huele no sé. bien feo, wey. No, gracias. Sigue mi turno. Dale, Mario, dale. Se que. ¡Oh! Ya me sacó maldito así. Todavía falta ponerlo. ¡Listo! Vamos por preguntas ¿Cuál es el secreto que nunca le has contado a nadie? Yo casi no guardo secretos, Mario Es bien raro que guardes secretos Pero algo que está no, muy adentro Que nunca hayas querido decir Un día es un secreto <risa> no, Un día nos iban a llevar a la dirección secundaria Pero porque hicimos un grupo de Whatsapp, Mario Imagínate, y compartíamos ah. O sea, que... No. Sí, ya ya, oba, ya oba. me imagino puras imágenes de esas de no por, <ríe> Pero ¿qué se mandaban? Haz de cuenta que ese grupo se hizo viral en toda la escuela. Porque compartíamos muchos stickers, pero hasta de profesores. O sea, ah, hacían meme, memes. Eso, mero, Mario. Lo bueno que a mí no me llevaron. Ojo. Y eso que fui de los creadores. <ríe> pero mis amigos, me protegieron. O sea, <ríe> ellos yeah. se fueron a la dirección, pero a mí nunca me llamaron no sé porque no sé. Si eran buenos sabían. compas, ¿no? Exacto. Y ese es uno de mis secretos, Mario. Ah, no, pues está bien. <ríe> sí, sigue tu turno, Paul ya mero ya mero ah está fácil ese ese está fácil y y y y y ay se movió Pinche Paul. Pregunta, Edime. dale, pregunta ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido? Yo ¿Fue? recuerdo una vez, pero no sé si fue sueño o pesadilla Que me estaban partiendo en cuatro pedazos Pero oh, la cabeza, no. la cabeza Pero tú mirabas que te estaban partiendo Sí, haz de cuenta no? que yo veía como que se estaban jalando así, jalando oh, Eso es raro También una vez soñé que estaba arriba de una palma No sé si estaba <risa> cortando los corta, cocos. Ajá, cortando los cocos Pero no, estaba cocinado. En la Palma. Si sí, son raros varios. Sí. Profundo, profundo, profundo. Te mueve mucho, Ay, uh, Ahí Listo. Ahí está. Listo. Uh -huh. El hijo pregunta: ¿Cuál es la mejor cita que has tenido? Wow. Fíjate, Mario. Te voy a confesar una uh, algo. Ajá, dale, no, dale, aparte dale, de dale, esa pregunta, dale. nunca he tenido cita. No, nah, Neta. Neta. Te no, lo juro. Creo. Nah, es que no has tenido citas. Ahorita que lo pienso neta no has tenido citas, güey. Neta no, nunca he tenido una cita romántica. ¿Fracasas es como galán, Paul? Se, se, se mueve todo, Paul. No, la que pie. ya vi que sí. Nomás que vamos a ver ahí. No, no. Me dejes caer, eh. No me dejes caer porque en el momento de caer puede que se te caiga todo. ¡Oh! oh salió! <risa> a ver. Vamos a hacer un castiguillo Tírala, rápido, rápido, rápido. Ruleta de la suerte, a ver. A ver qué te toca, qué castigo te toca. <risa> ¡Wow! ¡Tres! <risa> ¡Cómetelo! ¡Trágalo, trágalo, trágalo! ¡Vamos! ¡Vale! Ah. ¡Oh! Yo me estoy viendo otra floja. ¡Oh! ¡Vágala! Oh. Ah, ¡Qué vamos a ver! Dale, ¡Dale, dale, dale! ¡A ver, ver qué te pasa! ¡Vas que a yo a sí le doy rápido! A ver, pinta! ¡Ajo, agua! ¡Pinta, pinta! ¡Wow! Lo dale prueba. no Dale no pruebes, güey, Tómatelo así de, de tajo, dalo, dalo, dalo todo, lo moviado, todo moviado, todo moviado, no güey, no, no te lo tienes que comer, lo tienes que comer Paul, no, no, wey. ¿Te me aquí? no, no, no, no, no, no, no, Dale, Dale, dale, no, Dale, no, dale, no, no, no, puede no, no, no, no, pero no, huevo no que te hace llorar, ¿verdad? Vamos a darle, sí, después, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí va! Oh, va, va ¡Se va a caer! ¡Oh, güey, la esquinita! ¡Ah! Aquí mero Pregunta o castigo una pregunta ¿Has dejado alguna cita plantada? No era novia ni nada Era como una amiga Y de estar cambiado Ya me dio flojera No quise ir Y le cancelé No, le, nomás le dije No, ya no voy a ir Pero ya estaba arreglado Ya estaba a punto sin de salir Sin ningún motivo Y sin ningún motivo Ya ah, me da flojera Pero anteriormente no Por eso nunca lo no hagan lo hagan Como diente flojito Como diente flojo Mario ¡Ah! Oh, Ahí está nos ha caído Listo, voy por otro reto Nomás que hoy la voy a girar al revés Aunque gira okay, al revés A ver, ¿qué me toca? Para, para, atrás, me para atrás, atrás, para atrás ah. No quería no, para que vean Ay oh, no güey vas a de No Ay no dale No oh, el dale, abajo oh, güey, No dale, a dale, dale, ¿Qué te parece si nos la quitamos? Ya que tú tu respuesta tu reto de del siguiente también No ya ya ya oh, Listo Pregunto, reto amigo no, güey Ah déjame pensarlo No Que dale reto Ay no, no, no, no. Me da esto? A ver a ver qué toca a ver qué toca Vamos oh, a sacar la circulación, güey. ¡Ay! Me No esto. ¡Ay! ¡Ay! No ¡Ay! ¡Ay! ¿eh? ¡Ay! Otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es el premio? Un beso. Ah, espero que les haya gustado este video. Y espero le den ah. like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Facebook y Instagram. Ahí van Exacto. a aparecer hasta la plataformas de Instagram. Y si les gustó de nuevo, les vamos a pedir que dejen su like y que compartan, por Exacto. favor. Y comenten siempre. Siempre leemos sus comentarios Y pues nos Ay, vemos. Rico. espero que les haya gustado este video. Oh. Hasta la próxima.